Amigos, ¿cómo están? ¿A quién le gusta ahorrar y hacer sus propios empaques para regalos? Creo que a muchos nos gusta. En este video te enseño dos ideas para que ahorres. Yo voy a reciclar una caja de cereal de amor y mi amiga del canal regala Siempre Amor les va a enseñar a reciclar una caja de pizza de amor con dulces y mensajitos. Pasa y mira su video que está genial. Vamos ahora a ver el paso a paso de mi video. Vamos a tomar la caja de cereal y vamos a cortar esta parte. nos quedaría así, vamos a forrarla con cartulina roja bueno acá en ambos lados, dejé. en este lado dejé 1.5 centímetros y en esta parte inferior 4.5 centímetros vamos a cortar, este paso lo vamos a hacer también en el, en el otro lado voy a hacer este quiebre, igual estos y vamos a forrar así vamos a pegar con silicona nos quedaría así esta parte también la forré vamos a tomar cartulina negra de 16.5 por 16 vamos a medir 1.5 centímetros hacemos el quiebre y de esta parte vamos a medir esta parte inferior de la cajita esta cajita mide 4.5 voy a medir esta parte no sé si todas las cajitas de cereal miden lo mismo pero vamos a hacer este paso así ahora voy a doblar así en la mitad y vamos a hacer dos líneas así formando como un triángulo vamos a cortar nos quedaría así, vamos a aplicar silicona líquida en esta parte que sería el centímetro y medio y pegamos así, sería para doblar así ahora vamos a decorar esta parte este es el ancho de la regla que son 3 centímetros y vamos a hacer líneas en toda la parte superior y corazones vamos a llenarlo todo así vamos a tomar cartulina blanca y fucsia esta cartulina mide 13 por 10 centímetros y vamos a dibujar a flor flor es muy fácil de dibujar pero si les da dificultad pueden imprimir una imagen yo ya la corté acá Vamos a dibujar ahora con la cartulina fucsia, corazones. Cortamos. Nos quedarían así, estos ojitos como, como me quedaron así como tristes. Voy a borrarlos y voy a hacerlos así. Voy a hacer un corazoncito porque esta es una flor enamorada y un ojito así como picando el ojito. Vamos a pegar acá, yo ya le había aplicado silicona líquida. Igualmente vamos a pegar los corazones. Bueno, ahora vamos a hacer así la manito como si Flor estuviera sosteniendo los corazones y vamos a delinear tanto a Flor como a los corazones, que me parece que resaltan más. Si pueden pegar unos corazones de una hoja más clarita, un rosado más claro, sería muchísimo mejor. Vamos a delinear así, que creo que se ve bien. Y vamos a utilizar ahora papel seda que sería para colocar en esta parte donde va el detalle voy a utilizar esta hojita que sería para copiar un mensaje recuerden que los mensajes son opcionales lo que tú desees o lo quieres decir a tu pareja mi mayor voy a repasar para que se vea más acá es mi mayor fortuna eso es lo que me equivoqué, coloqué que fortuna, pero bueno, más adelante vamos a arreglarlo, porque es muy fácil de arreglar. Entonces sería mi mayor fortuna es tenerte y vamos a a ir repasándola, o sea, esta palabra de tenerte para que para que quede mejor o se vea mejor. Bueno, ahora. Con un marcador rojo voy a hacer estos dos corazones y vamos a recortar así acá todavía falta terminar la frase enseguida la terminamos que va escrita en los corazones vamos a pegar acá en esta parte y ahora sí vamos a terminar la frase Y vamos a escribir te amo. Voy a repasar para que se vea más. Ahora voy a tomar un cuadro en cartulina de 15 por 15 centímetros. Vamos a hacer un sobre fácil. Vamos a doblar en la mitad, volvemos y doblamos en la mitad. Y volvemos y doblamos estos lados así. Voy a doblar también esta parte para hacer el quiebre de una vez. Bueno, voy a abrir. Y vamos a doblar así. Ahora voy a aplicar silicona líquida en esta parte, igual en esta. Solo en estos dos lados. Y vamos a pegar así. Voy a tomar una, una hoja para delinear esta parte con marcador rojo me va a ayudar de la regla para hacer esta línea y acá en estos lados voy a hacer unas rayitas esto es opcional si lo desean hacer voy a tomar una cartulina fucsia y una un pedacito de hoja adhesiva para pegar el corazón por este lado porque voy a cortar un corazón esto es opcional si lo desean hacer, yo lo quise hacer pero en la hoja adhesiva pueden pintar un corazón y listo se ahorrarían este paso, solo que yo lo quise hacer así voy a cortar vamos a dejar por acá y en una hojita que también voy a decorar con corazones voy a hacerle rayitas para decorar y vamos a escribir mensajes como les digo estos mensajes yo los saco de instagram también los pueden sacar de google que también hay muchísimos mensajes de amor solo que todo ya está como muy repetitivo pero también los pueden sacar de canciones que hay canciones muy bonitas con mensajes hermosos bueno vamos a colocarlo acá dentro del mensajito y voy a pegar acá el corazón este nos quedaría así yo por acá tenía otros cuatro, tres perdón y escribí igual a cada uno mensajitos estoy enamorada de cada cosita que te hace ser tú recuerden que pueden escribir muchísimos mensajes hacer muchos sobres que están muy fáciles de hacer este sobre lo decoré con puntitos si me dieran a elegir, mil veces te elegiría sin pensarlo. Y en este escribí... Si los latidos tuvieran nombre, los míos tuvieran el tuyo. Que hayan así, ahora vamos a colocar el contenido que puede ser los sobres o chocolates o chocolatinas. Amigos, recuerden pasar por el canal de regalas siempre, amor, a ver esta belleza de caja que yo sé que les va a encantar. Yo les dejo el enlace en la descripción para que pasen a ver el video. bueno ahora vamos a sujetar con una cinta ilusión claro que también pueden hacerlo con cierre adhesivo velcro que también queda súper bien vamos a hacer un moñito y listo así terminamos este video. espero que les haya gustado la idea no olviden suscribirse y regalarme un like hasta la próxima